Buenas tardes, Londres. Permitid que, primero, me disculpe por la interrupción. Yo, como muchos de vosotros, aprecio la comodidad de la rutina diaria, la seguridad del familiar, la tranquilidad de la monotonía. A mí me gusta tanto como a vosotros. Así empezaba el discurso de V en televisión en la película V de Vendetta, de las hermanas Wachowski. Hoy vamos a hablar de un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que hace que todos los demás sean posibles, el artículo 29, que dice que además de tener derechos, tenemos el deber de defender dichos derechos. Entre muchas personas está mal visto implicarse para mejorar las cosas. Se nos ha enseñado que cada uno tiene que cuidar de sí mismo y poco más, y que de hacer que las cosas mejoren tienen que recargarse otros. Es más, se ha extendido la idea de que Cualquiera que se signifique en cualquier forma de activismo es, probablemente, porque desea escalar en una carrera política o porque alguien le está pagando o manipulando. Querer cambiar el mundo simplemente está mal visto. La sociedad nos dice que, aunque veamos los problemas con nuestros propios ojos, debemos permanecer tranquilos en nuestro sillón sin hacer nada al respecto. ¿Y cómo ha podido ocurrir? ¿Quién es el culpable? Bueno, ciertamente unos son más responsables que otros y tendrán que rendir cuentas, pero la verdad se ha si estáis buscando un culpable, solo tenéis que miraros al espejo. Celtas Cortos, con su canción Tranquilo Majete, saca los colores a esa actitud tan extendida de no mojarse, de evitar implicarse, de dejar que sean otros los que saquen las castañas del fuego de ser lo suficientemente listo como para no arriesgarse y esperar a que los problemas los arregle la ONG, el sindicato o el partido político de turno, que para eso están. El mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo. Si no nos involucramos en la marcha de la sociedad, alguien lo hará por nosotros. Y puede que no nos guste a donde nos lleve. Y no os equivoquéis. Los activistas no somos seres de luz, ni somos unos santos. No somos mejores que la mayoría de la gente que anda por la calle, pero, al menos, hemos decidido levantarnos del sillón e intentar hacer algo. En realidad, cualquiera puede levantarse del sillón. Os cejo, con celtas cortos, como decían en una de sus canciones, espero que mis palabras desordenen tu conciencia.